Hola, soy Raquel Gómez Vila, ingeniera agrícola en la cooperativa AIRA, en la zona de la Ribera Sacra. ¿Cómo se puede incorporar prueban Plus a los tratamientos convencionales de los viñedos? Prevan Plus nos permite incorporarlo a nuestras estrategias de tratamiento en cualquier fase del cultivo, bien solo a dosis de 0,4% para controles exclusivos de oidio o bien en alternancia con otros fungicidas sistémicos o de contacto a la dosis del 0,2%, incrementando la eficacia y la calidad de la pulverización, siendo ideal para su modo de acción, de contacto, para el manejo de resistencias. Y lo que es más importante, sin un plazo de seguridad. Tú decides ascensa porque eres imparable.